Hola, buenos días compañeros, compañeras. En primer lugar decir que el día 29 de junio nos congrega una fecha muy triste para toda la docencia argentina, para todos los trabajadores y las trabajadoras, porque se cumple un año del triple crimen laboral que nosotros eh, denominamos. Un año de aquella situación tremenda que puso en vilo la eh, precariedad en la que desarrollamos nuestra tarea, ...y cómo desarrollar nuestra tarea con esa precariedad... ...hace que pongamos en juego nuestras propias vidas. La explosión de Aguada San Roque, ¿no? La explosión de la Escuela de Aguada San Roque... ...una explosión que estuvo antecedida por una política criminal... ...de la Ministra de Educación en ese momento, Cristina Storioni... ...que enviaba a las escuelas misivas... ...que obligaban a los equipos directivos a abrirlas a como dé lugar. Entonces, esa es la antesala de la explosión de la Escuela de Aguada San Roque... Esa explosión eh, se llevó la vida de Mariano, de Mónica y de Nicolás. Fortalece tu sindicato. Afiliate a TEN. Rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. La ministra Estorioni no puede estar fuera de las imputaciones que se están realizando y decimos con claridad que Omar Gutiérrez es el responsable. Para ello entendemos que... Así como el 4 de abril a nadie en este sindicato se le puede ocurrir que no hay una medida de fuerza, el 29 de junio no puede dejar de existir una medida de fuerza que ponga en la calle, en cada plaza del país, porque exigimos que sea de la cetera, ¿verdad? El 29 de junio decimos con claridad, en Aten paramos, el 29 de junio decimos con claridad la cetera tiene que convocar a parar. Además porque está Sandra y Rubén, ¿no? está Sandra y, Rubén y porque además. La, la política, digamos, nacional de abandono de la escuela pública es una política que recorre cada uno de los rincones de este país. El 29 de junio, como cada 4 de abril, en Aten, paramos. Gracias, Angélica. Entonces, este 29, paramos y llamamos a que la CETERA eh, lance un paro nacional para toda la docencia neuquina. Nos encontramos en el próximo micro de Aten Capital. Esto fue Aten Capital les canta las 40.